Hola familia, ¿cómo estáis? Hoy vais a conocer a algunas de nuestras vecinas. También veremos cómo se encuentran las Lasius y las Mesor y cómo hemos hecho la mudanza de las Mesor por falta de agua. ¿Empezamos? ¡Sí! Parece que nuestras hormigas han despertado de la diapausa. Pero no solo ellas, como podréis observar, estos pequeños himenópteros han vuelto a poblar nuestras calles y parques y hemos pensado que os gustaría conocer a nuestras vecinas. Estos es son crematogasteres cutelaris. Suelen vivir en árboles, en ramas huecas o en árboles caídos. Como sabéis, la plaga de procesionaria es muy perjudicial para los pinos. Pues estas pequeñas se alimentan de sus huevos, lo que hace que sean muy beneficiosas para los pinares. Por el contrario, a las personas que viven del corcho de los alcornoques no les cae muy bien, ya que con sus túneles pueden reducir el grosor de la corteza. Es muy sencillo identificarlas. Miren, de 3 a 5 milímetros. Cabeza roja brillante. Gastero en forma de corazón negro brillante. Y estas hormigas tan activas son las capinomas. Son bastante agresivas y muy territoriales. Las pudimos ver en pleno proceso de mudanza, de ahí que estuvieran tan nerviosas. Son unas hormigas en búsqueda constante de un mejor hormiguero y, aunque no son nómadas en sentido estricto, es frecuente pillarlas en una mudanza. Si nos fijamos bien, podemos ver a varias reinas, ya que este género presenta poliginia, es decir, que más de una reina vive en el mismo hormiguero. Aprovechamos este momento para recordar que si queremos respetar nuestro entorno y a estos pequeños seres vivos, no debemos separar a las reinas de sus hormigueros y tampoco debemos coger más hormigas de las que podamos cuidar. Y ahora ha llegado el momento de ver cómo se encuentran nuestras hormigas tras los meses de diapausa. Como veis, se encuentran en perfecto estado. Su número sigue siendo más o menos el mismo. Además, tienen un buen número de larvas y huevos. Con la diapausa, al contrario de la hibernación, la actividad no para del todo. Estas lasius, por ejemplo, han estado entretenidas profundizando en el algodón del agua. Como sigan así, terminarán llegando al otro lado. Y ahora tenemos que daros una buena noticia, tanto cosquillitas como platanita han puesto huevos estos meses. Sin embargo, estamos algo más preocupados por DEDU, todavía no he puesto ni un huevo. Y de tanto poner huevos, les ha entrado seda a las mesur llegando a dejar bajo mínimos las reservas de agua, lo que nos ha obligado a cambiarlas de tubo. Ahora os enseñamos cómo hemos realizado esta mudanza. Lo primero es preparar un tubo nuevo con agua. Luego colocamos el algodón. Por último, para dejar bien acondicionado su futuro hogar, colocaremos un corcho logrando crear diferentes compartimentos, algo que las hace sentirse más cómodas. Con la idea de reducir el estrés causado por la mudanza, procedemos a cambiar de tubo por las bravas a la hormiga, ya que de otra manera el proceso podría alargarse mucho y terminaría siendo más traumático para nuestras chicas. Para terminar, con la ayuda de un bastoncillo, tratamos de pasar los huevos de un tubo a otro. Hay que hacerlo poco a poco y con mucho cuidado, para no dejarnos ni un huevo. ¿Cómo se hacen fuertes para coger la comida tan grande? En realidad, las hormigas no se hacen fuertes, ya nacen fuertes. Sus cuerpos están diseñados de tal manera que pueden levantar grandes pesos en comparación con su tamaño. Al parecer, cuando las hormigas evolucionaron de otros insectos voladores, el hecho de perder sus capacidades de volar hizo que los músculos se distribuyeran de tal manera que ahora les permite poder levantar grandes pesos.